Bueno, ¿qué tal a todos de nuevo. Vamos a seguir con, con la comparativa del, del KT2A de Claret Technique y el Pro VLA-2 de, de la marca ART. Y lo vamos a hacer con otros instrumentos, como dijimos. En este caso, con, con unas vocales, ¿no? eh, Lo que hemos hecho aquí en, en Cubase, bueno, por lo mismo, en este caso, si veis aquí tres buses de, de las mismas voces, ...vamos a recoger lo que sería un grupo de voces... ...vamos a meterlo como lo estamos utilizando en, en estéreo... ...recordáis que el, el Pro VLA2 con el link estéreo... ...y los dos KT2A con, con todo el tema del fabricito posterior... Para, ...para igualar la reducción de ganancia... Y, ...y como os he dicho son tres buses... ...uno que vamos a grabar, la, el grupo de voz sin comprimir... ...otro compri, comprimido con, con el KT2A y otro comprimido con el, con el arte, ¿vale? Entonces, eh, bueno, vamos a grabarlas y, y hacemos lo mismo, las escuchamos para ver las diferencias. Como os digo, es un, un grupo de voces, por lo tanto, una primera parte que es una, una estrofa en la cual hay un cantante único y, y en el estribillo entran, entran los coros o el background, o como lo queráis llamar, ¿vale? Vamos a grabarlo, venga. Ok, ya lo hemos grabado las, las tres comparativas, sin comprimir, con el clar y con el Art. Están esas tres pistas, lo que he hecho ha sido, pues cada parte, digamos, de, de lo que estamos escuchando, la estrofe y un poco del estribillo, el chorus, lo que he hecho ha sido repetirla, como veis aquí, sin comprimir, con el Clark y con el Art. Y lo mismo a la siguiente: es un prestribillo, pues sin comprimir, con el Clark, con el Art, y el estribillo pues, dos veces para ver dos veces eh, cómo funciona cada, cada uno de ellos. Eh, escucharlo ahora y ya me decís, ¿vale? Venga. You stand my table under blow your charm you seem capable to get what you want i convince myself to trust your lack. you stand on my table under blow your charm you seem capable to get what you want i convince myself to trust your lack. Don't take me back Don't take me back Gave me reasons to believe To believe, I feel with oh. all my eyes like the sun after oh. the rain. But you cannot be real. Oh. Gave me reasons oh. to believe, I feel with oh. all my eyes like the sun after oh. the rain. When I need your release, you me, your love. When I pay my dreams in Ray when I need help, you're you your release, you start and... me. Ray. Una vez escuchado, en mi opinión, como veréis aquí el, el auténtico ganador es el Clark Technic, que es el que mejor funciona para, para voces. Esa parte que hacían, nos hacía muy gorda, por ejemplo, otro día en la, en la caja, y que por tanto nos gustaba más, o me gustaba más el arte para la caja que para el KT2A, que el, que el en esta ocasión el ganador es el KT2A sin duda alguna, ¿no? no solo por, por cómo empasta todo lo, cuando entra, sino esa distorsión armónica que le da tanta válvula, lo que hace también es engordar mucho las voces y darle mucha, mucha presencia. Entonces, sin duda alguna, como os digo, para mí es el, el ganador en voces sin, sin lugar a dudas. Eh, cada uno tiene su manera de funcionar y por lo tanto es muy interesante ver lo que hace. Si necesitáis voces cristalinas, pues el art pues también funciona muy bien en el tema de la reducción de ganancia y como igual a los niveles pero para darle una presencia y ese word ¿no? que le da las válvulas, pues ver que funciona muchísimo mejor el, el Clark Technic. Habréis visto que las reducciones que teníamos hoy eran más, un poco más drásticas que el otro día en el, en el bus de batería. Lo que hemos intentado es, bueno, para que viésemos si se comía mucho transitorio de la voz y, y la dejamos medio apagada, pero he visto que estaban reducciones, sobre todo en el estribillo, en, en reducciones de incluso de 5 de y 6 dBs en alguna ocasión me ha parecido, me ha parecido ver, ¿no? Vale, pues nada, espero que os haya servido de algo, en esta ocasión, como os digo, ganador, el KT2A para voces, sin duda alguna, y seguimos viendo vídeos con otros instrumentos, como el bajo y guitarras, para ver cómo, cómo funciona y cuál nos parece mejor aplicarlo en cada, en cada uno de ellos. Y como os he dicho mil veces, cada cosa tiene su, su manera de actuar y es muy bueno conocerlo para, para utilizarlo en el sitio de vídeo y como queréis. Hay veces que necesitamos voces más cristalinas, más backgrounds y demás, que a lo mejor necesitamos que sean tan gordas, y nos vendría muy bien también en el art para ello y en otras ocasiones pues el Clark. Vale, pues seguimos viendo, viendo vídeos. Un saludo a todos.